ansiedad que me quema estoy gritando hacia afuera hacia una dirección incierta perdí el rumbo el juego del verdugo a ella a quien su belleza mejoró de la diosa era quizás estás en puebla o en la playa si me escuchas debes de saber que rezo porque bien te vaya rezo ahora porque le creas a este canalla que ha roto un par de amores por tu foto en la pantalla Hoy uso palabras más que nada Lo raro es que no las ocupo en personas que buscan charlar Prefiero reservarlas, trabajarlas Subirle al estéreo para luego reventar la sala Las cosas no han cambiado mucho de este lado Eso pensé hasta que recapitulé estas fechas de hace unos años Cómo sé por eso, cómo se recupera el pasado Ese tiempo contigo quiero recuperarlo Pensarte, no puedo concentrarme ¿De qué sirve borrar tus fotos si te plasmo en papel? Desearte, no le encuentro interesante, si me obsesiona en base es porque no dejó de amarte. Desearte, se volvió secundario, si sudaban las paredes cuando no salíamos del cuarto. ¿Qué es lo primario? Me preguntan y yo les contesto, que es estar ahí cuando los problemas te estaban asfixiando. Hoy mi cártera se llena de problemas, el alma quiebra y a veces le escupo en trozos de flema. Quisiera que no, pero tu ausencia me afecta y para mi suerte Ahora, No de forma muy buena O que alguien me diga Que tan bueno es hablar de frente a una silla vacía Imaginando que allí estarías Respondiendo cosas que te comentaría Puedo hacerlo todo el día Te conozco tanto Cada rincón, cada perfecta imperfección Es como King Kong Y anda Yo con mi lenguaje primitivo Si hoy estuvieras conmigo Cerraría el hocico y te demostraría este amor pero no existe el hubiera, y el día que quieras, verás que no se cerró la puerta, está entera, no hay contraseñas, quedó entreabierta, y la luz de una vela, por la esperanza que aún queda, pensarte, no puedo concentrarme, de qué sirve borrar tus fotos y si te plasmo en papel, desearte, no lo encuentro interesante, si me obsesiona en base, es porque no dejó de amarte. Gracias.